vamos en México. Ya, ¿eh? ya volvimos de México. <risa> pero ¿qué más? Regresar con una sorpresita, Mario, y probar los chiles más picosos con ¿no? la Vamos a probar el Chile mexicano. El amando. de el Chile. Lo <risa> que representa el mexicano, el Chile, Mario. Sí, porque todos los nos decían ustedes comen mucho Chile, nomás por ser mexicano. Exacto. Pues Mario, como en el mundial de México, la representación era un Chile con sombrero. Una, pregu una pregunta, pregunta, ¿ustedes usan Chile? A ver, es que van. Pero en todo este video se va a tratar de un. Reto Se le dice esto, pero sí, la medida es, del picante. el picante, en Chile tiene una cantidad de espovil. Espovil es lo que pica, sí, es, lo más es la medida científica. Las sí, palabras de sí. a menor a mayor, pues, pero del pero vamos a empezar con el que no tiene escob, sí, es el 0%. Sí, o sea, que es un chile que no pica absolutamente nada y todo el mundo lo puede ¿Y, comer. ¿Y cuál es? Ah, pues Mario, es el chile morrón. Miren, muchos van a pensar que es un chile habanero en grandote. Tiene chile habanero, Pero chile? Nada que ver. Es el que menos chile o picante tiene, Ajá. tiene cero. Dale cuenta de ustedes lo muestran y ese sí, definitivamente, no les va a picar para que no. Muchos, Mario, que no son de México, pensar que es un chile muy grande, habanero, Mario, pero la verdad es que no. Pues vamos a probarlo, realmente es dulce, dicen que es dulce. Vamos a ver si ya no, si. A ver, yo también. No ah, nada. Es, es solo que compramos uno porque la verdad, este, yo siento que no saben nada. Incluso cuando el chile hacen el huevo. No tiene, no tiene picante se llama como a manzana. Exacto, es un chile muy dulce. Y lo que me ha es que tiene muchísima agua. Miren, por dentro, cómo viene viene absolutamente hueco las heridas están en medio esto tiene el sabor como manzana, sinceramente no pica nada no, absolutamente nada, este fíjense que hay de varios colores, son okay. tres el verde, este y el rojo, como el habanero, exactamente como ah. el habanero pero este si sí no pica nada ahora sí sigue el siguiente chile, que es un chile un poco más conocido por yo diría que todo el mundo que sí, hace más común y pues vamos a brincar del nivel, de tiposo de jalapeño o sea, con muchas personas ya lo no han de conocer es el jalapeño y llegamos aquí en México, estás bien jalapeño mario Exacto. es como ese chile este chile le dicen el chile jalapeño así como, como dicen que yo estoy cuando te dicen estás jalapeño es porque no tienes fuerza no tienes no puedes fe, cargar nada. No, nada y pues este chile tiene 5.000 a 25.000 mil ese es, es claro. algo ya así ya sí. y Paúl, pues dos para probar los dos ah. Al otro, para hacer una mordida de Chile. Pues hay que darle a la mitad para porque si vamos a comer en la ciudad de Chile. <risa> la gente todos los pollos asados. Ah, <risa> Ojo, este ya pica, ¿eh? No sí. lo vayan a hacer en su casa. Esto no lo hagan, miren. Esto que van a hacer, no lo hagan. Amistad. <risa> final. Hasta el fondo. Mm. Fíjate, ¿Está bueno? Bueno, saludos, dulce, sí. No está tan... A Salud, no está tan... No está tan picoso. A ver. Fíjate, Mario, que creo que ahora que probé el chile valero en El Salvador, ahí les vamos a dar un pedacito. Bienvenido más pequeño. Es mal, yo no voy a andar con tanta paja. Ah. ¡Ve, mano, no, ves Mario, ve. más. Ah, Pero que te vea la cámara, güey. Sí, ahí te das que saber tu reacción vos, ¿te traigo agua? ¿Es? Creo que <risa> es un mensaje Es como postre Sí, es un postre a la banera. habanero Han de saber que en México, para los que no saben Aquí se tiene que toquear Para que las semillas suelten todos sus COVID porque realmente el escobil viene en las semillas o sí, sea cuenta que el escobil en las semillas si lo alteran así hagan de cuenta que se lo explotan como cuando pican a uno la costilla o se lo no, no. explotan o cuando te insultan te pues explotas por dentro o cuando te pican en la autopista, también Mario. Y lo mismo, aquí, como que le hagas así vas a explotar por dentro si yo me medio raro eso ah. no se me da volvamos pues al siguiente chile mario que este para nosotros se nos quito dalai y el abrazo el siguiente chile mario al siguiente chile vamos que es el famoso chile, chile. serrano Exacto, es fíjense. un poco más delgadito pero pica más rico ah, <risa> este, es pero chile, este no es un chile ancho como el anterior explica de cuánto tiene ah si sí, fíjense que este viene de 2500 a 5000 fíjense mario que me sorprendió la vida porque aún no estoy familiarizado con el scoby pero la verdad este siento que pica más. Sí, porque realmente en la escala de SCOVID este está más picoso. Sí, exactamente. Está chile, más de chile todo, serrano. ¿no? Ahí conozco mi chile este serrano. <risa> el chile delgadito, de Mario. <risa> pero pica más ricos. Pero vamos a dar una corrida ¿Cómo el chile jalapeño o la mitad. Sí, hay que dar la mitad, sí, siento que sí va a picar más. eso este no lo queremos hacer en hogar, o sea, torear porque eso significa un poquito. No, sí, hay que torearlo. Bueno, vamos a torearlo un poquito, porque aquí en México se me en en chile o wow, otro, ¿no? Wow. Sí, aquí en México se tiene que torear para ser un juez mexicano, sí, si no, no eres mexicano. No <risa> a ver, hay que darle. muy pico, muy pico, ¿eh? creo que con este ya empieza a subir el nivel de picor, vamos a tener está picoso la verdad, este, cuando lo vayan a probar aquí en México el, el serrano, cuidado eh, no le te tengan tanto confianza al chile este delgadito. Si era un, primi, un primo, chiquito pero picoso eh, exacto, pero picoso, ¿eh? no puede hablar, por favor. <risa> miren cómo está sudando ya. Hasta el un chita un poquito. Ya me imagino con el siguiente chile. El este chile cerrando en mi respeto, Este sí no se puede sudar, miren. El sudor, no sé si se puede lograr ver en la cámara, Pero este sí nos hace ya sudar. Este chile es uno de los chiles que más comemos los mexicanos. Porque este chile se usa en las mañanas acompañando con el huevo que la sabes acompañando con tu comida que puede ser una carne con chile que es muy, muy rico probarlo con eso o un taco de queso que lo puedes preparar también con ese chile pero Paul, les tengo otro chile que es de los más picosos de México ese es el más común que hay en los mercados como ah, el, aquí lo venden como el más picoso y muchos lo van a conocer y sí, fíjate Mario que la verdad he pensado muy bien que es el chile natural que más pica, porque el Carabinerriper que lo inventaron, o sea, combinaron dos chiles muy picosos uh -huh. para lograr este chile aparte del chile Carolina Reaper, que es habanero y ahorita les traemos el chile que acabo de nombrar Mario. el chile habanero Exacto. aquí en México es el que más se vende porque ese es, para los mexicanos es el más picoso hasta ahorita el jefe de los mexicanos exactamente, el más picoso que ha existido naturalmente que lo hemos probado y lo hemos visto desde El Salvador hasta México todo que y pues realmente este es el número 3 de la lista de los más picantes sí, los que tenemos El número 1 es el Carolina Ripper El número 2 es uno que se llama, no les voy a mentir, aquí lo voy a buscar ahorita Naga Coloquia, que no sé de dónde sea, se me hace sí. como con un chino. Sí, la verdad es que nunca lo había escuchado nombrar, pero no sé si lo escuchas Incluso, pues es el número 3 que contiene Scooby de 100,000 a 450.000 de escobie, que es ah, demasiado Este lo hemos probado, pero sinceramente probamos el rojo Mario bueno, Este, el naranja pica más Para todos los que no saben, hay tres colores de abanero Está el verde, el naranja y el rojo Pero el que más pica y originalmente es el naranja O sea, este es el que más pica, no el rojo No por el color, pica más el rojo Y sinceramente, que yo lo aquí en las luces Y se ve bien bonito, se ve como Todas esas pelotas son las que les comenta Mario. Las que si los toreamos, explotan y enchilan más Mario. Pues vamos a probar realmente lo que es la medida COVID al máximo que tenemos en nuestro poder. Ahora caballo, porque ese que es el número de más. Entonces qué? Vamos a comerlo completo. Vamos, 10.0 a 40.0 scobies. Sí por favor, recuerden dejar su like, recuerden dejarlo por eso que estamos haciendo por ustedes. Porque sí. la verdad, si nos va a picar muchísimo ahí, <risa> es para que que un un poquito de no que es y nosotros nosotros como sufrimos, es que de que Una, uh. dos, tres. que es que es que Y ahora sí, que eh. es Ahí va. Una. Aquí, Creo que los chiles que vienen aquí en México son mucho más picosos y eso que no nos los compramos en un mercado. La verdad, no sabemos de donde cortados el costado, realmente, los sacan lágrimas y lo que es se se es inevitable comer chile Sinceramente, a mí nadie me había hecho llorar más que un chile. No lloren por cualquier persona, lloren por el chile Sinceramente, este chile de pica más que el de salvador, no sé por qué, pero es mentido de algo, ¿eh? Y yo como hormiguero, porque a los dedos se siente aquí, o si no, bien claro, y ya me está pasando, pero vean las lágrimas. Me atoró a quien quiera el chile, me aquí, y todo el lado me quedó acá arriba. Antes de ponérmelo, ya van a ver. Oh, y sinceramente, fíjense, ya cuando se va para agua y me empieza a romper. Oh. Espero y les haya gustado este video. Sí, dejen sus likes, la verdad. Hicimos es una media explicación de cuántos es, es COVID tiene cada chile. Bandaron más, pero no nos podemos encontrarla. Espero le den like, se suscriban, activen la campanita. Si sí, nos sigan en la cuenta de Instagram, sí, también recuerden seguirnos en Facebook, que también ahí en Facebook estamos subiendo videos como aquí. Sí, la verdad, sí, vayan. Bueno, Mario, yo pienso que si hay otro video de comer el sistema gustoso que tenemos en. Y en todo el mundo que todo el mundo lo conoce, Mario Exacto ¿Y Ahora sí cumplimos como liciatos, Mario Sí, ahora sí <risa> Estamos fuertes. No confiamos nada de chile Pero Lo hacemos por ustedes eh, Pues Mario, muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente video, Mario Me hicieron llorar, ahora sí Bye Bye, Bye.